qué tal amigos bienvenido a un nuevo episodio sobre flutter en esta oportunidad vamos a empezar un proyecto a largo plazo y es hacer una aplicación que vamos a terminar publicando en el play store la idea es que yo soy muy desorganizado y siempre ando pensando en qué me gasté toda la plata estuve buscando hay un montón de muy buenas alternativas la verdad que podría bajarme cualquier aplicación de play store pero no tendría sentido porque no podría hacer un video al respecto así que vamos a empezar esta serie utilizando este diseño de Powell Kawansnik que es una aplicación para finanzas personales que me pareció interesante porque tiene varios desafíos para empezar utiliza una en application bar en vez de la bar típica que va arriba tiene este botoncito con el notch acá abajo tiene una lista scrollable tiene un gráfico y tiene este selector mes es muy interesante que vamos a ver cómo lo podemos lograr así que no se olviden de suscribirse, no se olviden de activar la campanita no se olviden de dejar comentarios si les gusta y en este episodio vamos a empezar trabajando en la UI y en el siguiente vamos a conectarlo con Firebase así que los invito a ver toda la serie vamos a poner un poquito de manos en el código ahora bien, yo acá ya tengo creado el proyecto base está corriendo simplemente un scaffold por eso está todo blanco y a partir de acá vamos a empezar a construir nuestra UI. Vamos a tratar de hacerla lo más limpia posible para después en otro capítulo tal vez empezar a modularizarle y agregarle funcionalidad. En general siempre empiezo de arriba para abajo, en este caso voy a empezar primero por abajo ya que en general siempre arriba tenemos una app bar que en este caso no la tenemos, sino que la tenemos en el fondo Así que vamos a construir primero nuestra barra de acciones y después sí vamos a empezar a trabajar sobre cada elemento de la interfaz de arriba para abajo. Para agregar una app bar abajo tenemos un atributo que se llama button navigation bar y acá en general tenemos dos opciones. Tenemos la button navigation bar ¿sí? que recibe como se ve acá una lista de ítems el problema es que esa barra está pensada como si fueran tabs, digamos, para cambiar eh, el widget del medio en base a cuál tenemos seleccionada, no es una barra de acciones libre como es la, la la barra de arriba en general si queremos utilizar una barra así con con opciones, ¿sí? porque por ejemplo este botón de settings no va a cambiar acá sino que va a abrir otra ventana deberíamos usar la botón up bar que está para ese para ese objetivo Este botón up bar es un poco más eh, flexible de lo que es la navigation button porque solamente tiene un Child Entonces, lo que significa que acá nosotros podemos poner una sola cosa Y como nosotros necesitamos poner cuatro acciones, lo que vamos a tener necesitar poner es una fila ¿sí? Para el botón del medio vamos a usar un Float-Action-Button entonces nuestra fila tiene hijos y cada hijo queremos que sea un botón para ahorrarnos un poco de repetir vamos a crear una pequeña función helper que llame botón action y que recibe un icon data para saber cuál es el icono a mostrar Entonces acá lo que vamos a devolver es un Inwell. si recuerdan el Ingle lo que hace es aplicar el efecto de Material que cuando mantenemos apretado el botón hace esa especie de ripple, esa especie de onda que es muy característico del Material Design y este tiene un icono adentro. el icono que me pasa acá podemos definir también el on-tap para que sea cliqueable y por ahora lo vamos a dejar vacío ahora sí no podemos definir que tenemos una botón option y podemos pasarle los iconos que querramos para este para este proyecto yo importé acá una librería que se llama font awesome flutter que nos permite usar todos los iconos de la librería font-awesome que es la misma que usamos en, en web y tiene mucho más variedad que la que la de Flutter y para utilizarla solo debemos importar el paquete este font-awesome-flutter eso es lo que nos prohíbe, son un montón de icon data con todos los iconos de la librería los accedemos en vez de usar el icons con el font-awesome-icons y acá podemos empezar a buscar esto sería un gráfico de, de history, vamos a probar después tenemos un, un gráfico de torta pie, chat pie, por ejemplo podemos probar, tenemos una especie de billetera y tenemos un settings que suele ser un GA como no encontramos nada vamos usar el settings del otro para ver que también se puede mezclar salvamos esto y vamos a ver cómo se va viendo nuestra botón navigation bar bien, ahí están nuestros cuatro iconos están todos muy pegaditos, por lo tanto tenemos que darle un poco de formato a esta fila a empezar queremos que se expanda horizontalmente por lo tanto queremos decirle que ocupe el 100% del ancho y a su vez queremos decirle que los ítems se separen de forma tal de que quede todo simétrico eso lo vamos a hacer con el alignment y dentro del alignment el que nos interesa es space around que pone alrededor de bueno, space evenly para que todos tengan el mismo espaciado. vamos a probar con ese Ahora tengo todos mis ítems cada uno en su lugar. Si yo lo quiero cliquear ven que tiene como una sombrita y está como muy justo. Entonces lo que vamos a hacer al icono, le vamos a agregar un padding de 8 por ejemplo. ¿Eh? Un poco mejor. Lo siguiente que tenemos acá abajo es el action flotante este, que también tenemos un atributo en el botón bar y tenemos que agregar un float action button este action button tiene un child que en este caso queremos que sea un icon con el símbolo sumar a agregar muy bien salvamos y ahí me aparece lo único que está en la posición incorrecta por lo tanto Deberíamos cambiar el Location y queremos que esté centrado y tenemos dos opciones Flotante, que sería como está ahora pero en el centro o Docket. Docket lo que hace es lo debería meter dentro de la Bottom Bar Salvamos y ahí lo tenemos en el medio Ahora lo que nos está pasando es que los iconos del medio quedan demasiado pegados obviamente va a ser imposible darle con el dedo a las opciones del costado por lo tanto lo que tenemos que hacer es separar esto en el medio de forma más fácil es agregar un size box ¿Sí? que lo que va a hacer es agregar un ítem vacío en el medio y va a hacer que los otros ítems se vayan para los bordes ¿Sí? vamos a darle un poquito más y ahí queda un poquito más de aire Ahora, no es exactamente igual, esto tiene como un notch o una, una mueca que el blanco sigue por arriba del botón. Entonces lo que nosotros queremos es que esto no esté solamente hacia arriba, sino como que lo esquive. Entonces nosotros podríamos acá definir que tenemos un margen de notch y una figura. esta clase se llama circular notch rectangle lo que hace para que se vea bien es como una mueca en la application bar para que entre el botoncito ahí bonito lamentablemente no encontré cómo hacer para que lo haga de la otra forma para arriba por lo tanto si lo queremos hacerlo deberíamos hacer a mano en mi caso no me interesa mucho que sea exactamente de esta forma con esta me va a bastar por ahora con eso sí entonces tenemos creado todo lo que es la botón bar de nuestra aplicación vamos entonces ahora a empezar a trabajar cómo realizar la parte de arriba para la siguiente parte de la aplicación vamos a analizar un poquito cuál sería la mejor estrategia y tratar de imaginarnos cómo funcionaría la aplicación. Cuando estamos en esta pantalla, lo que vemos acá es una barra que tiene como el mes actual, el mes siguiente, el mes anterior. Esto da la idea de que uno puede swapear hacia derecha o a la izquierda para cambiar el mes. Este vendría a ser la suma de todo lo que está en la lista, que es todo lo que gastamos este mes. Un gráfico y una lista con todas las categorías donde cargamos los datos y cuánto gastamos en cada categoría, por lo tanto desde este número hacia abajo todo depende de lo que hayamos seleccionado en el de arriba, ¿sí? como que este es el, marca la selección del mes y cuando cambiamos el mes actualiza todos los datos para abajo, entonces esto lo podemos separar como en este widget que es un selector, dos textos estáticos, un gráfico y una lista, ¿sí? por lo tanto todo esto podemos decir que es una columna y la columna tiene este selector y después todo esto dinámico en base a los valores. Ahora lo vamos a hacer todo estático y después vamos a ver cómo hacerlo dinámico. Vamos a empezar definiendo una función para nuestro body y construir a partir de ahí. Bien, Como en este caso no tenemos una application bar y el, la columna va a empezar justo acá arriba, tenemos que asegurarnos que no se nos vaya para arriba del notch entonces siempre cuando no tenemos bar y tenemos que asegurarnos de no chocarnos con el notch lo primero que debemos usar es un widget que es el safe area este widget se llama agrega los padding necesarios para que nuestra aplicación empiece a dibujar abajo del notch eh, y siempre esté dentro de un área segura dijimos que vamos a tener una columna y obviamente una columna tiene hijos dijimos que íbamos a tener un selector que vamos a tener un gráfico y que vamos a tener una lista con esto ya podemos empezar a hacer nuestras funciones estaría faltando las expensas ahora sí estamos listos para empezar vamos a dejar el selector para lo último porque es el más complicado de todos y vamos a tener que hacer algunos truquitos por lo tanto vamos a empezar a trabajar con nuestro widget de expensas que es bastante simple nuestro widget de expensas son dos textos de manera vertical por lo tanto lo más lógico es poner una columna podría ponerlos los dos en la columna de afuera pero como más adelante me lo quiero llevar a otro widget los voy a poner dentro de su propia columna esta columna tiene hijos que son un texto que dice 2.361.41 y otro texto, salvamos y ahí están nuestros textos acá se ve que el safe area está trabajando bien porque estoy justo debajo del notch a su vez los textos aparecen centrados y mal escrito, ahí están aparecen centrados, ya que es lo default de la columna es que los centre, por lo tanto nos viene bien. Lo único que nos faltaría es agregarle el estilo, que como ya lo hicimos mil veces, vamos a acelerar un poquito las cosas. Salvamos y ahí tenemos nuestro texto formateado con sus colores y tamaño. Por lo tanto, vamos a movernos para el lado del gráfico. Para el gráfico, lo que hice fue primero, ya de antemano, tengo importada una libre llama Charles que básicamente son los gráficos de google chart pero con una API para usar en flutter no va a quedar exactamente igual hacer todo este efecto de cuando seleccionamos un punto no va a estar por ahora lo voy a dejar para otro capítulo porque va a ser un hacer un gráfico bastante complejo vamos a hacer algo que más o menos se vea igual también fuera de cámara estuve trabajando en otro widget que se llama graph widget es un widget stateful que tiene unos datos. Estos datos los inicializamos con 30 valores random, uno por cada día, que van entre 0 y 1500, como para más o menos mapear este rango. Para construir este widget, lo que yo uso es justamente esta librería que ya tengo importada acá arriba, que es la de Charts Flutter. No quiero entrar en detalle de toda la lista, porque es pelearse básicamente con la API. Y no es tan divertido pero básicamente lo que hago es genero una serie esta serie es un gasto vamos a ponerle tiene un color tenemos un índice estos son como los mapeos del eje x y cuánto es el valor y cuál es el valor en el eje x cuál es el valor en el, DTI? ¿En el eje y cuáles los datos de los que empiezo cuál es el ancho de la línea y después llamo a la función line chart que es un widget creo un widget perdón acá cto que puedo cliquear para seleccionar los puntos y cuando hago eso llama un callback genero el, el eje en el, en el eje de dominio que es el as x y pongo puntos específicos para el punto 0 lo llamo 01 porque es el primer día del mes y es el 0 dentro de los datos después pongo el 5, el 10, el 15 y así sucesivamente hasta el 30 y después en el eje primario que es el eje de la i le digo que quiero que divida el intervalo en solamente en 4 puntos para ponerme las etiquetas como les dije todo esto sale de leer la documentación y pelearse con la API hacerlo todo de cero nos llevaría más de media hora y perdería sentido para el video ahora simplemente lo que podemos hacer en nuestro widget es hacer retornar un widget de estos que acabamos de crear Lo vamos a importar y vamos a reiniciar la aplicación bien obviamente tenemos un error acá nuestro widget no entra básicamente porque no le hemos dado los tamaños adecuados para ello lo que vamos a hacer, vamos a limitar nuestro gráfico, lo vamos a meter dentro de un container y a ese container vamos a decirle que tiene un alto de 250 puntos y ahora sí, nuestro gráfico tiene un tamaño razonable y como vean los ejes se parecen bastante y el eje y también, la línea por supuesto no, más adelante vamos a ver si podemos lograr este efecto de cuando seleccionamos un punto poder dibujarle algo alrededor por el momento, cuando hice el video, no encontré cómo encontrar las coordenadas exactas de este punto para poder dibujar arriba. Lo siguiente, entonces, que tenemos que hacer es nuestra lista de shopping, que ya estuvimos viendo algo de listas. Por lo tanto, lo que vamos a necesitar es una list view. En este caso, vamos a usar el método que recibe los children directamente y más adelante lo vamos a cambiar por un Builder o una lista de Firebase para leer desde una base de datos vamos a necesitar agregar ítems este ítem va a tener un ícono un icono, shopping cart tiene un nombre y a su vez tiene un porcentaje que es cuánto del total es este 145 vamos a crear este ítem este auxiliar una función cuando usamos listas que tienen este de este, misma forma que tenemos algo adelante algo atrás y como dos textos ¿sí? puede faltar alguno no, no tienen que estar siempre todos tenemos un widget que se llama list style que justamente nos permite de manera muy sencilla armar este layout el elemento de la izquierda se llama leading ¿sí? porque lidera porque va al principio entonces del leading queremos un icono con nuestro icono lo voy salvando para que lo vayan viendo ¿sí? y cuando lo salgo se me rompe todo si voy a ver tengo un montón de errores ¿Qué es lo que está pasando acá estoy queriendo poner una list view dentro de una columna y la ListView necesita saber cuánto espacio tiene para ser scrollable. lo que tenemos que decirle a la ListView es que tome todo el lugar que le queda disponible después del gráfico para hacer esas cosas en una columna lo que tenemos que hacer es envolver la ListView en un widget de tipo expander de esa forma se va a expandir al tamaño que queda disponible ahora sí, la lista está ocupando desde acá abajo del gráfico hasta el final yo ahí la puedo tirar para arriba y para abajo y ahí tengo mi shopping cart. lo siguiente que quiero agregar acá es el title que va a ser un texto y va a ser el nombre vamos a poner en inglés porque estoy haciendo todo en inglés salvamos y también tenemos un subtitle que también queremos que sea un texto que sea el percent. Of expenses. y ahí tengo 14% de expenses y el último que es el orejón del tarro es el trading obviamente queremos poner un texto cuyo valor sea el que nos manda que no lo estoy pasando vamos a poner 145.12 y recibir un value Vamos a poner el símbolo pesos seguido de el value. Lo Salvamos y ahí tenemos todos los elementos. Lo que nos faltaría ahora es darle un poco de estilo. El icono está un poco chiquito, entonces lo que vamos a hacer es cambiarle el tamaño en 32 puntos. Queda un poquito más ameno. Vamos a aplicarle estilo a nuestros textos de manera veloz y ver cómo va quedando puse en negrita y este le cambia el color este blue gray que es bastante parecido al de acá. Lo que nos queda ahora es formatear el box del texto. Lo primero que debemos que hacer es a este texto ponerlo en un container para poder darle la forma a la caja. Eso lo hacemos con un decoration que es tipo box decoration. Este box decoration puede tener un color Usar el blue accent y lo vamos a hacer bien clarito. Vamos a darle un redondeado de bordes muy chiquito de 5 y vamos a ver cómo queda. Parecería oscuro. Vamos a darle acá 0,2. El tono parece correcto. Lo que nos falta es que está todo muy pegado, por lo tanto, el texto este. Vamos a tenerle un padding ahí se va apareciendo un poquito más lo que tenemos que formatear es el texto para eso vamos a darle un style tipo text style vamos a darle un color vamos a dar el mismo color y vamos a darle un negrita salvamos y vamos a darle un poquito más de tamaño de la forma demasiado ahí 18 deberíamos andar bien ahí está aunque queda eh, no es, es demasiado negrita vamos a bajarlo un poco y vamos a ir al 500 ahí queda razonablemente bien y con eso ya tenemos hecho un ítem vamos a crear otro como para ir viendo como quedan varios el segundo es a ver, si tenemos algo que sea de alcohol una copa vamos a ver los iconos normales alcohol solo 5% y con 73.57 salvamos y ahí tenemos nuestra lista con dos elementos esta lista no es exactamente solo elementos, tiene un separador y los separadores los podríamos hacer de diferentes maneras. Una sería agregar ítems a mano que sean las líneas, que sería un incordio, o podemos usar la lista que tiene los separadores. Para eso tenemos esta separator no usa el Children, sino que utiliza Generators y tenemos que darle dos: uno que es el Item Builder. Vamos a ir a ver de qué tipo es. Es de un indexed widget builder. Que básicamente es una función que tiene un índice y un contexto. Y esto tiene que retornar un widget. Vamos a doblar el primero. Y lo siguiente que tenemos que darle es decirle cómo se construye un separador. Que de nuevo recibe un contexto y un índice como se puede apreciar el separador puede cambiar dependiendo el índice, que queremos hacer acá vamos a querer un container que queremos darle un color queremos que sea bien clarito y queremos que sea por ejemplo de 8 de alto salvamos y nos está diciendo que no sabe cuál es la cantidad de elementos obviamente, nosotros tampoco sabemos porque el Builder depende de saber cuántos tiene, pero vamos a suponer que son 15 categorías para empezar esto lo que hace nos genera 15 llama 15 veces al Builder y 15 veces al Separator generándonos una lista con los separadores obviamente, después deberíamos crear las diferentes categorías con sus datos y ir cambiando esta llamada al item con cada dato por ahora la vamos a dejar así nos estaría faltando solamente agregar un separador del mismo color que el separador adelante de la lista y eso podemos hacer simplemente tomar este container y al principio donde generamos nuestro gráfico, nuestra Y agrega un container de 16 y ahora sí un poquito más tal vez 24 y ahora sí tenemos nuestra lista, nuestro gráfico, nuestro total, nuestras actions para trabajar más tarde y nos estaría quedando la parte de arriba que es el selector del mes así que vamos a entrar en la etapa final y trabajar un poco en este selector de arriba el último ítem que nos queda entonces es el selector este de acá arriba, que tiene un swipe horizontal, un ítem siempre queda en el medio y siempre muestra un ítem antes y después. Eso tiene toda la pinta de un pager, por lo tanto vamos a empezar a trabajar a partir de ahí. Vamos a empezar nuestro container con un widget que se llama PageView. Este es el equivalente de lo que en Android se llama ViewPager. Y esto recibe una lista de Children's. Estos children, por ejemplo, podrían ser textos que serían enero, febrero y así hasta diciembre. Y tenemos los 12 meses del año. Vamos a salvar y vamos a ver qué va pasando. Bien, como pueden ver, desapareció absolutamente toda nuestra interfaz. Y si vamos a ver, acá tenemos un montón de errores que tienen que ver seguramente con las listas que no pueden saber su tamaño. Básicamente lo que está pasando acá es que el pager por defecto lo que trata de hacer es ocupar toda la pantalla ¿Por qué? porque porque es, es un widget que pasa páginas la idea es que pase todo el contenido de un lado hacia otro entonces lo que tenemos que hacer primero es limitar el tamaño de este pageview una forma de hacerlo sería utilizar el ya conocido container y darle un alto otra forma como para variar es utilizar otro widget que es, el, que es el size box y decirle que lo queremos crear a partir de un tamaño específico. El size que queremos darle a este va a ser un objeto de tipo size que tiene un constructor que se llama from 8 y vamos a decirle que queremos que tenga 70 puntos de alto. Obviamente el ancho va a quedar como en infinito. Vamos a salvar y ver si tenemos mejor suerte ahora. Ahora tenemos suerte, vemos enero, acá a la izquierda no vemos nada más, nuestra guay volvió, nuestro enero solamente mide 70 y si yo arrastro, ¿sí? ven que entra febrero y ahí tendría seleccionado febrero. Marzo, abril, mayo, ¿sí? voy pasando las páginas. El problema que tiene esto es que yo estoy viendo una página a la vez y lo que yo necesito es ver por lo menos tres. Entonces, para eso, lo que yo puedo definir es decirle al Payju qué ancho del total, del 100% de la pantalla, qué ancho quiero que ocupe cada ítem. Cuando se trata de controlar un widget, en general no puedo controlarlo directamente, sino tengo que controlarlo a través de un controller. Así como hacíamos en el capítulo pasado con la lista para escuchar cuando scrolleaba. Entonces, lo que vamos a necesitar es definir en algún lugar un controller para utilizar con mi page view. El controller en cuestión se llama page controller. Y para inicializarlo vamos a tener que venir al método initState y crear el controller. Ahora sí, este controller podemos asignárselo a nuestro page view. A partir de ahí podemos trabajar ciertos aspectos de nuestro pager modificando propiedades acá. Una de las cosas que podemos modificar es la init page. Por ejemplo, vamos a decir que queremos empezar en la 9. Hacemos un hot restart porque modificamos nuestro state agregando atributos. Y ahora nuestro pager arranca en octubre. ¿Sí? Si yo me voy para otro lado, tengo noviembre y para el otro tengo septiembre. Otra de las cosas que puedo inicializar es el Viewport Fraction. Esto lo que me dice es del viewport, o sea del ancho, cuál es la fracción que quiero que ocupe cada página. En este caso podríamos decir en principio quiero que ocupe un 30%. ¿Por qué? Porque quiero ver tres páginas. Salvamos. Hay que hacer un hot restart porque el init state no se va a llamar si no. Ahora empecé a tocar un poco de color. Veo octubre, veo septiembre, noviembre y veo un cachito de diciembre, lo cual no me agrada mucho. ¿sí? Eso es porque en realidad el, me está sobrando un 0,3. No es, es 1 dividido 3 exacto, pero en realidad si vemos noviembre no entra todo y septiembre tampoco. Por lo tanto, eso me da el, la pauta de que este octubre ocupa un poquito más del 30%. Entonces vamos a poner que ocupe el 40%. Bien, septiembre se me va un poquito. Noviembre no. Pero ahora el problema que tengo es que el ítem no está alineado correctamente. Si lo ven, este debería estar centrado. Este está bien y este debería estar alineado a la derecha. Entonces ahora tenemos que empezar a trabajar un poquito con el estado para, según cuál es el current page, ver. Cuál es el formato que debería tener los ítems? Lo primero que nos va a interesar saber es cuál es la página actual para poder centrarla. Entonces, vamos a definir cuál es la página actual. Vamos a decir que empezamos en 9. Por lo tanto, como Initial Page, podemos poner 9. Y deberíamos saber cambiar el estilo del de elemento en la posición 9 para que esté centrado. Para poder trabajar con eso, vamos a hacer una función auxiliar que se llame PageItem y que reciba el nombre de la página. Para empezar, vamos a poner que retorne el nombre y vamos a actualizar todos estos rápidamente. Vamos a agregar también cuál es la posición de este elemento a fin de poder compararlo con el current page. Para poder alinear el texto, vamos a envolver esto en un widget de tipo Align, que nos va a permitir alinear, alinear el widget. Tiene un atributo que se llama Alignment, que lo vamos a definir acá, y vamos a ver cómo lo inicializamos. Entonces, ahora queremos decir que si la posición de este elemento es igual al current page queremos que nuestro alignment sea center en caso contrario vamos a dejarlo que quede en la izquierda por ahora ¿Sí? centrado verticalmente y a la izquierda salvamos esto y ahora deberíamos ver nuestro octubre centrado se centró verticalmente en los 70 que le pusimos de alto y se centró horizontalmente en el espacio que le toca ocupar ahora podríamos decir que si el position es mayor al current page lo que queremos hacer es decir que se centre pero a la derecha ¿sí? o sea, el que sigue a la derecha y el anterior a la izquierda salvamos y ahora sí, noviembre se fue para la derecha si yo me voy a septiembre no pasa nada y en octubre no pasa, vuelve a estar bien ¿por qué? porque todavía no estamos actualizando el current page antes de llegar a eso vamos a darle un poco de estilo ya que octubre y los dos anteriores tienen diferentes estilos para que no se haga muy largo primero voy a pegar dos estilos que yo ya definí que es el estilo de cuando está seleccionado y cuando está sin seleccionar uno es bold y color blue gray y el otro es normal y tiene un color más apagado ahora dependiendo de si soy o no el current, el current page tengo que setearme el estilo, entonces nuestro style va a depender si el position es igual al current page, quiero que me asigne el selector y si no el unselected. Reiniciamos y ahí octubre está en negrita y los otros están más apagaditos, nos queda ahora escuchar a alguien que nos diga cuando se terminó de cambiar una página. En el caso de PageView, ese evento lo maneja el widget y se llama onPageChange. Esto nos dice, nos devuelve cuál es la new page. Y lo que debemos hacer acá es llamar a setState primero porque vamos a hacer un cambio de estado y decirle que la currentPage es igual a la newPage. Entonces esto va a actualizar el currentPage va a llamar, a, el setState va a llamar a que se reconstruya el, el árbol de widget y eso va a hacer que se llame de vuelta a todos estos page items actualizando el estilo empezamos en octubre, lo movemos y ven que ahí me cambio a septiembre como en page, octubre se fue para la derecha septiembre se puso en negrita y vino agosto vengo acá, ahora tengo agosto, julio en este caso julio no entra, entonces no se llega a ver pero no tengo ningún problema, y así puedo ir scrolleando con cada mes, hasta llegar a enero que ya no puedo ir más allá. Lo mismo puedo hacer si me voy hacia el otro lado. Llego a diciembre y no puedo avanzar más. Y con eso quedaría hecho nuestro selector de meses. Lo único que nos faltaría que no lo vamos a hacer en el capítulo de hoy es que además en este set state cuando yo hago un cambio de página debería ver cómo actualizar los valores del resto de la interfaz por hoy creo que estamos bien logramos el objetivo de hacer esta UI que es bastante compleja porque tiene bastantes elementos de diferente tipo así que espero que les haya gustado, espero que les sirva cómo hacer diferentes cosas, en este caso utilizamos la botón bar que todavía no la habíamos usado nunca utilizamos el view page de una manera bastante bastante poco convencional logrando un efecto bastante copado agregue un gráfico, no entré mucho en detalles vamos a ver si entramos más en detalle en otro capítulo no quería alargue de mucho por el gráfico espero que les haya gustado este capítulo espero que les sirva no se olviden de suscribirse apretar la campanita para no perderse ningún video y recomendárselo a todo aquel que quieran. Cualquier duda déjenme en comentarios y los vamos viendo. El próximo episodio no se lo pierdan. Vamos a conectar esta interfaz con Firebase. Así que espero verlos prontos y hasta la próxima.